Hola amigos, hoy es jueves, soy Cris Steinman y estamos aquí en Reinvención Total una vez más acompañándonos para hablar de estos temas de desarrollo humano que es una maravilla. Hoy tenemos un invitado de lujo y vamos a hablar de autoestima. ¿Qué es la autoestima? ¿Para qué me sirve? ¿Con qué se come? ¿La puedo usar? ¿No la puedo usar? ¿La tengo desde chico? Esto y mucho más vamos a hablar durante todo el programa, así es que no te lo pierdas. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Reinvención Total con Chris Steinman. Yo soy Lore Gómez y pues antes que nada les queremos agradecer a todos los que nos escuchan eh, por Mexiquense Radio. Un abrazo muy grande a todos ustedes y también a todos los que nos escuchan en redes, amigos. Hoy pues gracias Lore. Hoy la verdad estamos muy contentos porque el invitado de hoy va a hablar de un tema padrísimo, ¿no? O sea, todo esto que tiene que ver con la autoestima creo que es un fundamento de la persona. Y como fundamento de la persona, pues, tiene muchas cosas que, pues, tenemos ahí que trabajar. Entonces, pues, estamos muy contentos de recibir aquí en el programa de Reinvención Total a Ricardo, que la verdad estoy muy emocionada que esté aquí porque sé que es un gran, además de ser un, un gran maestro, pues, es un gran semiólogo, ¿no? Y entonces... Quiero que hoy nos hable de muchos temas y creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo lo que hay que platicar, así es que tendremos que invitarlo de nuevo. Pero bueno, ¿cómo estás? Gracias Ricardo por estar aquí. Muchísimas gracias a ti Cris por la invitación. Muchas gracias a Maquiquense Radio también por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y claro, pues vamos, ahora sí, es un tema fantástico, es un tema profundo, y que, eh, pues sí, tal vez necesitemos más programas para poder abordar este tema eh, realmente como lo, como lo merece Porque es fundamental que, que una persona trabaje en su autoestima. No es de que algunos tienen una autoestima baja y otros tienen una autoestima alta porque son eh, afortunados, sino todos podemos mejorar nuestra autoestima, no importa dónde esté, y eso va a llevar a muchísimos beneficios. Uy, ese concepto me encanta, pero espérame, sí. antes de que entres en el tema, quiero preguntarte, porque eso me, me gusta mucho de preguntarle a todos los invitados para que hagan conexión con el público y entiendan que cuando entramos en temas de desarrollo humano, no sé si a ti te pasó Ricardo, pero a mí me ha pasado que entras en estos temas porque definitivamente uno es el primero que quiere mejorar, uno es el primero que quiere cambiar algo o porque te sucedió algo en la vida o porque no sé... ¿Hubo algo que te hizo acercarte a todo a toda esta temática? Y yo quiero que nos cuentes, primero que nada, qué hace que Ricardo se acerque a todos estos temas, a, a que seas un gran semiólogo, a que te acerques al desarrollo humano. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es tu historia, Ricardo? Cuéntanos. Yo tenía... Es muy particular porque yo tenía 13 años cuando mis papás empezaron a tomar cursos de semiología de la vida cotidiana con ¡Wow! la doctora Alfonso Luis Soto. Y yo los escuchaba y para mí era, wow qué increíble! O sea... ¿Cómo, ¿De dónde salen todas estas cosas? ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos? ¿Por qué no me lo están enseñando en la escuela esto? Y entonces yo claro, le dije... Para decir chiquito, para todas las personas allá afuera que nos están escuchando, que no saben qué es semiología, ¿qué, qué es semiología? Semiología, estudiar la vida de los signos en el seno de la vida social, como lo definió Ferdinand de social, de la lingüística, pero en términos prácticos es como nosotros no vivimos la vida, vivimos los significados que generamos de la vida. No vivimos las relaciones con las personas, sino qué historia me cuento sobre la relación con la persona. Y no te vives tú a ti mismo como eres, te vives a ti mismo como te piensas y como te sientes contigo. Y eso va a ser una clave para la autoestima. Ok, wow. ahorita vamos con eso, pero síguenos contando de tu historia, solo quería hacer este pequeño paréntesis <risa> para entender desde un inicio qué es semiología y por qué te empezó a apasionar tantísimo este tema. A mí me gusta decir que semiología es aquello que deberían de habernos enseñado en la escuela, sí. pero que no nos enseñaron. Así ¿Cómo? como los impuestos, ¿no? Ah, Siento que <risa> es otra de esas cosas que deberían definitivamente habernos puesto de materia? <risa> ciertamente sí, ciertamente. Y, y, y, y entonces semiología nos enseña a conocernos a nosotros mismos, cómo te conoces y qué haces contigo mismo. Entonces yo empecé a escuchar todo esto y me encantó. Le dije a mis papás, llévenme, llévenme, llévenme. Entonces ya ahí estaba yo y tomando notas como loco. Y fue muy afortunado porque justo en la adolescencia yo cambié cuatro veces de escuela en cuatro años. Dos de ellas en Estados Unidos. Y, y tuve una adolescencia muy difícil. Surgieron temas de autoestima muy, muy fuertes. Y eh, yo soy una de las personas, como, como psicoterapeuta, que pues se trata muchos de estos temas. Pero... Vengo de una de las peores autoestimas que yo he conocido en mi vida, por una serie de, de razones. Y entonces era, guau, wow, ¿cómo, ¿cómo soluciono esto? Y de forma paralela que fui aprendiéndolo, lo fui aplicando en mí mismo. ¿Y cómo le hago para sentirme, para dejar de sentirme tan mal conmigo mismo? Para dejar de sentirme chinche, para dejar de sentirme eh, raro, porque además pues, yo era el raro que... Eh, meditaba y que me interesaba en el de psicología, que no fumaba, que no tomaba, que no sabía qué hacer en las fiestas. Entonces fue, fue todo un proceso bien importante y donde se conjugó y esto empezó como, como, como una pasión de vida y luego lo convertí en mi profesión. Muchos años después lo convertí en mi profesión. Como dije, esto que me ha servido tanto le puede servir a otras personas y, y cómo lo puedo compartir. Y fíjate... La verdad, Ricardo, me da mucha emoción lo que dices porque creo que todos los que nos dedicamos a estos temas, creo que ha surgido desde un lugar donde lo, le hemos encontrado utilidad. Y amigo, tú que estás del otro lado, que eres nuestro gran radio escuchar, piensa una cosa, si tú alguna vez en tu vida te has sentido mal, si crees que tu autoestima está como baja, como que hay, hay veces que no te sabes ubicar en la vida por alguna razón, no te sientas solo, nos ha pasado a muchos, nos ha pasado a gran mayoría de personas que estamos en estos temas y que no estamos en estos temas, pero estamos buscando precisamente eso, herramientas, soluciones, información, algo que te, que te haga a ti clic, ahora sí que te haga caer el centenario y el 20, para que de alguna manera cambias tu vida, cambias el rumbo y entiendas que, ¿sabes qué? Hoy es el primer día del resto de tu vida. Así es que no hay problema, todo se puede, todo se puede cambiar. Todo en esta vida se puede cambiar. Entonces, bueno, cuéntame una cosa, Ricardo, ¿qué es la autoestima? O sea, ¿realmente la autoestima es esta parte fundamental de la persona? Sí, porque la autoestima, como decimos, todos tenemos cierto, cierta parte de nuestro autoconcepto es la autoestima que, por decirlo de forma muy sencilla, es ¿qué tanto te estimas tú a ti mismo? ¿Qué tanto te quieres, no? ¿Qué tanto me valoro? Exactamente. ¿Qué tanto me valoro? ¿Qué tanto me quiero? ¿Y de qué depende? Porque nos enseñaron una autoestima condicional. Tu valor, tu amor propio, depende de una serie de circunstancias. De niños, pues aprendemos que nos aplauden cuando hacemos algo bien, nos castigan cuando hacemos algo mal. Y entonces vamos viendo, ah, mira, entonces yo me tengo que aplaudir cuando hago algo bien y yo me tengo que castigar cuando hago algo mal. Y lo reproduzco. Y entonces de grande nos vamos premiando y castigando dependiendo de una serie de circunstancias, dependiendo y, y, y en una gran medida dependiendo de cómo me trate la gente y la opinión que la gente tiene de mí. Y aquí esto es bien importante como primer punto aclarar, que la autoestima no depende de cómo te vean los demás. La autoestima Exacto. solo depende de cómo te ves tú. Y es, qué importante es esto, porque, fíjate, muchas veces me han preguntado, ¿no? Sí, depende de cómo te ves tú, pero el otro te refleja, ¿no? Te refleja esta parte de cómo te ves, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien en la calle te dice, no sé, ¡ay, qué guapa estás! Entonces, si te la crees y si te la compras, entonces ya te sientes guapa, ¿no? Puede ser un amigo, puede ser alguien, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando eso o no llega de afuera o no me la creo? Porque también depende de adentro, ¿no? Entonces, sí es cierto. O sea, muchas veces no solo... O sea, entiendo que la autoestima es cómo me siento yo conmigo y cómo me valoro yo a mí, qué tanto me quiero yo, pero sí está muy condicionado. Y yo creo que es por educación, ¿no? Educativamente es... ¿qué opina la abuelita de mí cuando voy a su casa, me porto bien o me porto mal, si me muevo, si no me muevo? Y va a depender de qué tanto ella tiene sus creencias, ¿no? Por ejemplo, si es una abuelita muy permisiva y no le importa que los niños corran y que los niños griten, entonces no va a estar condicionado a eso. Pero qué tal que tenga una abuelita que definitivamente quiere que estés eh, quieto y que no saludes a nadie, que no te muevas, que no respires, que... Y entonces, si yo soy un niño inquieto, entonces a lo mejor eso va a cambiar la manera en cómo yo me percibo a mí y por ende va a cambiar cómo yo me quiero a mí. Totalmente, totalmente. Y entonces, de niños, la, la imagen que nos formamos de nosotros mismos, pues depende de lo que nos dicen los demás y lo que nos reflejan los demás. Conforme vamos madurando, podemos, si desarrollamos nuestra conciencia, <risa> independizando nuestra autoestima de la opinión de los demás. De tal forma en que ya no es tan relevante si mi, mi pareja, mi jefe, mis hijos me aplauden o me critican. Porque además vamos comprendiendo en este proceso de desarrollo de conciencia, de maduración, que no es tan personal como lo pensamos. Entonces una persona crítica, pues me va a criticar. Una persona reconocedora me va a reconocer. Claro. No depende de lo que yo estoy haciendo. Entonces, introyectamos esta crítica externa, esta devaluación, que es que me devaloro, me devalúo en, en la educación, porque eso es lo, lo regular, lo normal, estadísticamente en la educación. Y entonces, yo lo repito, yo me autocritico, yo me autodevalúo, me resto valor. Dependiendo de lo que yo haya visto en mi familia, eh, en mi escuela y en mi sociedad, dependiendo de lo que haya sido valorado, entonces, si son las calificaciones, pues yo me valoro dependiendo de mis calificaciones. Claro. Si es, es, es ser obediente, pues por ser obediente. Si es por mi aspecto físico, pues por mi aspecto... Si es por el dinero y el éxito, pues es por el dinero y el éxito. Entonces, una buena reflexión es esa. Y yo por eso te invito a que tú te preguntes, ¿de, de qué depende tu autoestima? ¿En qué momentos tú bajas tu autoestima porque... Eh, algo sucedió porque te regañó tu jefe, porque perdiste el trabajo, porque de eh, peso te con la pareja, ah. porque subiste la pareja. Y entonces tu autoestima está dependiendo de eso. Tú estás supeditando, tú estás subordinando tu autoestima. Y por eso una clave fantástica es no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. A mí me gusta hacer la pregunta. ¿Bajo qué circunstancia quieres tú devaluarte de y restarte valor? ¿Otra sea, vez qué, factor es? ¿Cómo qué bajo factores? ¿Bajo qué circunstancias tú crees que vale la pena devaluarte de y sentirte menos? Claro, ¿Sí? y la respuesta para mí me llega en ninguna. Exacto. ¿Ninguna? En ninguna. Entonces, wow, la clave... Qué, de... ¡Qué bonito está eso! Sí. La clave del fortalecimiento cuando hacemos esta reflexión es que bajo ninguna circunstancia yo me quiero sentir mal conmigo misma. Puedo reconocer mis errores, puedo escuchar la opinión de los demás, puedo aprender de ello, pero ¿por qué voy a estimarme menos por un error que hice, por la crítica de la otra persona, porque lo, no logré un objetivo de vida, de trabajo, de labor, de lo que sea, porque subí de peso, porque bajé de peso, porque hice ejercicio, porque no hice ejercicio. Y entonces es la, la capacidad de poder decir, yo me voy a valorar incondicionalmente. Eso es la base de una autoestima Oye, Ricardo, yo tengo una pregunta. Dijiste que antes, bueno, o sea, no antes, pero en la infancia todos tenemos esta parte donde la autoestima depende de lo que nos dicen, ¿no? De todos estos estímulos que nos pueden llegar a decir nuestros papás, nuestros compañeritos del salón, etcétera. Pero luego dijiste que existe este cambio, ¿no? Donde ya te das cuenta que la autoestima puede llegar a ser algo independiente, y que tú eres quien maneja cómo se va a sentir y cuál va a ser la percepción de ti, independientemente de que gente te diga que eres fea o, este, bueno, no sé, te... claro, claro, pero ¿a qué edad es más o menos esto? Como para entender, o sea, como en, en, en la etapa de, de vida, de desarrollo de todos nosotros, ¿a qué edad se da más o menos este cambio donde podemos como disasociar, o sea, te das cuenta que una cosa está separada de la otra? Que lo hagamos o no es cosa distinta, ¿no? Pero te das cuenta que son cosas separadas. Idealmente eso sucedería en la adolescencia, donde yo voy creando mi autoconcepto y fortaleciéndolo. Pero cuando, como no recibimos ¿no? esa guía en la adolescencia y lo que vimos es gente preocupada por la opinión de los demás, entonces si no hacemos un trabajo interno de, con, con alguna herramienta de circunstancia como estos maravillosos programas Ay, de Cris, eh, entonces no va a suceder solito. Porque la maduración psicológica, el desarrollo de conciencia, no sucede por sí mismo. Y entonces puede haber una persona de 60 años que sigue preocupada y que sigue basándose en su autoconcepto, en lo que opine el jefe, en lo que en el sueldo que tiene, en el puesto que tiene, en, en la pareja, si tiene pareja, si no tiene pareja, si los hijos son exitosos o no son exitosos, ¿no? porque somos educados a eso. Por ejemplo, las mujeres son educadas a ser mujeres abnegadas y entonces a poner en el centro de su vida a sus hijos, y a sentirse bien si su hijo es exitoso sí, sí. cañón <risa> y entonces el, claro. el clásico de, de la mujer que lo único que hace es hablar de sus hijos y presumir de sus hijos, y es como no, a ver, espérate, es que tu autoestima tú eres primero ahora sí como, como la máscara en el avión no que la tienes que poner primero a ti porque sí. si no a lo que estás educando a tus hijos sobre todo a las mujeres, y es un patrón machista como el que suele suceder es que, es que se nieguen a sí mismos, que se nieguen a sí mismos. Lo que estás educando a tus hijos, hombres, es que nieguen a los mujeres. Y entonces eso es algo catastrófico en términos de autoestima, que se refleja a nivel cultural, pues en la, en la situación que vivimos el día de hoy, en, eh, en gente que con este conflicto interno de autoestima, que lo proyecta en los demás, y entonces genera conflictos, la guerra de los sexos o conflictos con las demás personas. O bueno, sea, que una persona se le. Y eso es muy lo que acaba de suceder, ¿no? Va y compra una, una pistola y, y mata a niños. ¿Por qué? porque trae tantos conflictos internos que genera un brote psicótico. Sí, sí. Pero, pero eso es una muestra de, de, cómo mundo, de cómo está el mundo. Sí, y fíjate que decías esto de la parte de las mujeres con los hijos, que es bien interesante, porque si los hijos por algún en algún motivo no son exitosos, y que también ahí habría que pues ponerlo entre comillas, ¿no? Porque, ¿qué significa? No. ¿no? O sea, a lo mejor, o sea, es, es un tema que va dando mucho, pero, o si son exitosos o no, es increíble como igual, ¿no? O sea, nos hacemos, a, es que es exitoso gracias a mí. Y entonces, ya el éxito ya no es de él, ya el éxito es mío, ¿no? Y, y es... Y es muy duro esta parte porque de alguna manera llega un momento en la vida como mujer que te tienes que parar al espejo y decir, a ver, si él es exitoso, él es exitoso. Si él es, es fracasó en algún punto, él fracasó, ¿no? Y, y desasociarnos de eso es, es bien difícil. Es bien difícil como, como mamá. Yo no sé si tú, que estás por ahí del otro lado, te has identificado conmigo, pero... Llega un punto en la vida donde te paras enfrente de los hijos y dices, wow, su éxito no es mi éxito y su fracaso no es mi fracaso. Y quiero regresar, vamos a ir un corte, pero quiero regresar con una pregunta que siempre me ha llamado la atención, que es, o sea, ¿qué tanto realmente el ponerme a mí en el lugar número uno me hace una persona egoísta? Y yo creo que ahí tenemos un paradigma invertido, o sea, porque creemos que el hecho de tenernos en primera estima hace que yo no le dé a otro. Entonces, quiero hablar de este tema regresando un corte. Así es que vamos a un corte y regresamos. Gracias por estar aquí, Ricardo. Ay, gracias por la invitación. Querían sí, sí, preguntar. Es que, es que, esa es que... Hola cómo... amigos, ¿cómo están? Oigan, pues mándenme sus dudas, acuérdense que esto es de todos y lo que nos interesa es poder este, pues ir aprendiendo juntos y resolver todos estos temas. Ahorita aprovechando que está Ricardo aquí con nosotros, resolver todas estas dudas que tengan en torno a, a la autoestima, a esto del, del amor propio, que después del corte quiero mencionar esa palabra. Yo pensé que era lo mismo, de hecho, pero no sé si, si son sinónimos. Eh, en términos muy generales sí están íntimamente ligados, pero eh, otra vez hay que preguntarnos ¿y qué es el amor propio y cómo ah. distinguirlo del orgullo del ego, yeah. por decirlo así, que si sí está pensando en la opinión de los demás y lo que me van a decir? Es que... ah, me encanta, eso hay que hablar en el siguiente corte, en el siguiente este... <risa> este... que tiene mucho que ver también con esta parte de que si me pongo en primer lugar, a veces mis necesidades o mis mis necesidades, yo creo, si pongo mis necesidades en primer lugar, siento que no que estoy siendo una persona egoísta. Y creo que por educación otra vez, nos han enseñado a que la necesidad del otro siempre va primero. Sobre las mujeres. Pero fíjate que las mujeres, pero también los hombres en algún punto, como que el ser en un trabajo, yo por ejemplo, en un trabajo... Es que la necesidad del compañero, de, de la mamá, de, o sea, siempre va por encima de mis necesidades. Y cuando pones tus necesidades por encima del otro, entonces ya no gusta porque entonces ya soy una persona egoísta, ¿no? Y, y esta parte es como, se puede confundir mucho porque después entonces nos vamos al otro extremo. Y entonces ya siempre pongo mis necesidades y me vale la necesidad del otro, ¿no? Entonces, esta parte, este equilibrio entre mi necesidad y la necesidad del otro es bien interesante porque pues, ahí como que vas vas forjando tu propia autoestima sin atropellar al otro, sin, sin necesidad de no ver la necesidad del otro, ¿no? Pero, pero es complicado en el sentido que a veces tu necesidad atropella la necesidad del otro. Y entonces, ¿hasta dónde saber que sí, que no? Y ese es, ese es como el tema, ¿no? Sí, así. Y es. no te voy a dejar van sí, no no no no no, Por favor, amigos, en redes sociales, escríbanos, comenten, porque creo que esto puede ser bien interesante. Y, queremos escuchar. Sí, queremos escuchar casos, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Cuántas veces no has sentido que estás por el, por debajo de, del rollo? Perdón, es perdón, cursa, que ya no. me están. Reinvención Total. Me avisa. Ahí vamos. ¿Vas tú? Sí. Hola amigos de Mexiquense Radio. Ya estamos aquí de regreso en Reinvención Total con Chris Steinman. Eh, saludos a nuestros amigos de Metepec, Tejupilco, Tultitlán y Atlacomulco. Ay, ahora sí lo dije bien. Luego no, me parece que la lengua, si se me atoré ahí la... Gila. Pero bueno, este, antes de irnos a corte el, del bloque anterior, Cris hizo la pregunta que si ponernos en primer lugar, o sea, como prioridad, nos hace egoístas. Entonces yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando por ahí a que participen y nos digan qué opinan ustedes. Les voy a decir los teléfonos, los teléfonos rápido para que nos puedan marcar o mandar un mensajito si quieren. O nota de voz también se puede ¿eh? al WhatsApp. Entonces, para que nos digan qué opinan, amigos. El teléfono en cabina es el 2 75 56 27. La lava sin costo es el 800-590-3000. Y el WhatsApp, para un mensajito o nota de voz, anótenlo por ahí, es el 722-443-1600. Y bueno, todos nuestros amigos que están ahí en redes, que por cierto ya nos mandaron aquí saludos. este Ricardo, Cris, este, nos manda saludos. Ade Flores, Juan Medina, mm. Laura Steinman, eh, Cri producción, ah, ¿verdad? <risa> <risa> es cierto. A ver Santema te Sosa, Oscar Luis y Alejandra Baltasar y Rosy M. Sánchez. Pues un saludo muy grande a todos, muchas gracias por estar ahí pendientes y escribiéndonos. Nos encanta interactuar así. Pues a ver, estábamos hablando de que, a ver, la autoestima es cómo me valoro, cómo me quiero, cómo me, cómo me estimo a mí mismo. Y muchas veces cuando tenemos una ed educación, pues, no sé, no muy consciente, incluso a veces cuando tenemos una, una educación consciente, nos falla esta parte donde si yo pongo mi necesidad por encima de la necesidad del otro, entonces me siento una persona egoísta. Y entonces si soy una persona egoísta, pues entonces ya no puedo como interrelacionarme con el otro desde un lugar diferente y entonces me empiezo a sentir mal y de todas maneras afecta a mi autoestima, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer en este caso, Ricardo? ¿Tú cómo ves? ¿Es, es importante poder poner tu necesidad por encima del otro? Sí, pero hay que comprender qué implica eso y primero atender un malentendido. Ajá, el malentendido funciona. es que muchas veces que antepongo la necesidad del otro a la mía es para ser aceptado para ser querido, para ser aplaudido por el otro. Entonces, ¿estoy poniendo su necesidad arriba de la mía? ¿O realmente estoy poniendo la opinión del otro por arriba de mi, eh, eh, de, de, de, de mi opinión de mí mismo y de mis propias necesidades? Entonces... A ver, ponme un ejemplo, porque esto creo sí. que es fundamental. Sí, el clásico de la madre anegada para seguir con este tema, ¿no? La madre que... Deja de estudiar, deja de trabajar, todo se vuelca para sus hijos y les da todo, se queda vacía y cuando se van los hijos le da el síndrome del nido vacío. Y entonces, ¿yo qué hice por esto? Y ustedes que no me lo agradecen, me aplauden, me aman, me quieren, me resuelven, porque lo hice no por amor desinteresado, sino porque lo hice, porque ese es el rol de mamá para ser aceptado por la sociedad, por los demás, por los hijos, y entonces me deben. Y entonces me la paso después reclamándolo a los hijos que no me dan mi lugar, que no me respetan. Pero quien tenía que haberse respetado y quien tenía que haberse dado su lugar en primera instancia es la mamá o la persona misma. Porque podemos comprenderlo mejor cuando cambiamos eh, la perspectiva hasta el a la perspectiva de la responsabilidad. ¿Tu responsabilidad principal cuál es? ¿Ser feliz? ¿Con oh, quién okay. es? ¿Con ah, quién o sea, es tu responsabilidad ¿sí? principal? ¿Con sí, ¿Contigo? Sí. Pero, contigo. Sí. contigo. En las parejas a veces es un poco más claro. Mi responsabilidad principal no es hacer feliz a la pareja. Mi, que no se puede. Mi responsabilidad principal es responsabilizarme de mí, de mi autoestima, de mis necesidades, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito. Esa es mi responsabilidad. De lo que yo comunico. De lo que yo comunico. Sí, claro. De responsabilidad de mis emociones son mi responsabilidad, porque ahí también nos confundimos mucho. Es que me hiciste enojar, es que me haces sentir mal. Bueno, esas son emociones que están dentro de ti y que son tu responsabilidad. Tus emociones son tus pensamientos. Entonces, estamos demasiado enfocados hacia los demás, pero generalmente no es por un... Amor altruista desinteresado. Así es. Si no es porque quiero convencerlos de que soy valioso. Porque quiero convencerlos de que me quieran, de que me amen, de que me aplaudan. Hablamos de las siete fuentes en semiología de la vida cotidiana. Y estamos buscando afecto. Que me den afecto, que me den placer, que uh -huh. me den apoyo, que me den comprensión, que me den conocimiento, que me den inspiración, que me den reconocimiento. ¿Por qué? Porque no me lo doy yo. Claro. Porque no me lo doy yo. Entonces, muchas veces, este tema de anteponer mis necesidades, ya las estoy anteponiendo, pero estoy contándome el discurso de que lo estoy haciendo por ser una esposa Así apoyando es. al esposo o por ser un hombre que está eh, eh, que, que antepone las necesidades de la empresa a sí mismo, pero eso lo hacemos para obtener de afuera eso que estamos buscando en el fondo. Entonces, eh, hay que dejar de ver a los demás ver menos a los demás y vernos más a nosotros mismos. Y entonces, el también que yo me responsabilizo de mí y yo me encargo de mí, ah, bueno, pues entonces puedo ver yo por lo más Claro que cuando tienes hijos pequeños, menores de edad que dependen de ti, bueno, pues ahí obviamente hay un, un tema donde inmediatamente después vienen, vienen los niños. ¿Por qué después? Porque el ejemplo que les voy a dar es a partir de lo que ellos ven. Entonces, si ellos ven una persona abnegada, ellos se van a convertir en personas familiar Así es. Y entonces, si queremos enseñarle a nuestros hijos que se responsabilicen y que se pongan primero, pues entonces necesitamos ponerles el ejemplo que es la forma más contundente de educar. De acuerdo. Fíjate que yo... Ah, perdón, no, perdón, no, no te preguntes. Fíjate que yo, una de las cosas más fuertes que aprendí con mis hijos cuando eran chicos fue cuando reconocí ante ellos que yo me había equivocado. Creo que fue un un gran momento en mi vida de conciencia porque me di cuenta yo, yo traía el paradigma este no de que los papás siempre son perfectos no y cuando tú tomas conciencia de que te equivocas en algo y dices, lo siento, me equivoqué eso fue un parteaguas en la educación y en la relación que yo tengo con mis hijos ¿por qué? porque la verdad es como tú dices, me hice responsable yo de lo que estaba sintiendo, de lo que había hecho, de lo que... y de verdad, su carita era de, mamá, dijo que se equivocó, ¿no? Y además, no solo eso, me está pidiendo una disculpa. Entonces, desde ahí, Qué fue bonito, hermoso, man. porque desde ahí, entonces le enseñas al otro que se vale reconocer que te equivocaste y pedir disculpas. Y como tú dices, o sea, si te enseñan a ser abnegado... Pues de alguna manera y vas a ser amén. Porque tu ¿no? estima no depende de la cantidad de errores que cometes. Así es. Excepto que así tú te lo pienses. O claro. sea, si tú piensas que así es. Sí, y entonces hay gente que, que somos educados bajo un esquema perfeccionista de que si cometemos errores ya no valemos. Así es. Entonces pues, tenemos que hacer lo que. O sea, nos convencemos de que no cometemos errores porque nos estamos convenciendo en el fondo de que sí valemos. Pero nada más es un malentendido. Oye, claro, yo valgo. Mil, ahora sí como lo dice, igual que todos, <risa> igual que todos. Entonces, eh, y comete errores, igual que todos. Y lo seguiré cometiendo y les enseñamos a nuestros hijos que ellos valen mil <risa> y que cometen errores. Independientemente, si lo cometen unos van a seguir valiendo mil, ¿no? Así es. Pero, ¿sabes eh, bueno que he escuchado? Que muchas veces el autoestima está ligado con esta parte de, de los logros, ¿no? De cuando vamos eh, alcanzando estas metas, sean pequeñas, cortas o a largo plazo... Cuando vamos alcanzando estas metas y vamos teniendo estos logros, como que vamos eh, solidificando, se podría decir, nuestra autoestima. Cada vez se va haciendo más fuerte, ¿no? Vamos fortaleciéndola más. Pero, eh, como que en esta parte que dices, o sea, no eres tus fracasos, o sea, tu autoestima no debería depender si te equivocaste o fracasaste, pero al final los logros sí ayudan a fortalecerla, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos como separar una parte de la otra? Muy buena pregunta. Y de eh, acuerdo a Nathaniel Branden, que es el gran psicólogo teórico y expositor de la autoestima él habla de dos columnas eh, dos bases de la autoestima bueno, siete pilares, pero digamos en el, en el fondo son dos puntos fundamentales el primero es este que comento que a mí me parece el más importante que es tú valórate incondicionalmente tú amate incondicionalmente tienes un valor inconmensurable vivimos en una sociedad mercantil donde queremos ponerle el número a todo y nos ponemos número nosotros y nos ponemos 7 o 5 o 10, pero eso está fluctuando, ¿no? Eh, me encanta en una consulta, tenemos este juego donde, donde le decimos, tú ponte 10, punto, siempre, no importa que pase, tú siempre ponte 10 de antemano, no importa que pase. Entonces es esa el primer aspecto fundamental, la primera dimensión es este valor incondicional, tú date siempre el valor incondicional, no importa que no tengas ningún logro, no importa que. Por la razón sea. Y dos, la sensación de autoeficacia, El ambiente que tú aprendes, que cuentas contigo mismo, y por ejemplo, sabes responsabilizar tus emociones, y sabes tú lidiar con tu, tu sensación de rechazo, por ejemplo, de los grandes temas en autoestima. ¿no? Me siento rechazado. El rechazo es una emoción que yo estoy sintiendo por una forma que yo estoy interpretando la situación donde estoy adjudicándole que mi valor depende de que el otro me acepte o me rechace. Y entonces, cuando me responsabilizan mis emociones, entonces digo, a ver, solo me va a doler el rechazo del otro en la medida en que yo me estoy rechazando también, porque estoy creyendo que mi aceptación depende de que el otro me acepte o no. Por eso la primera clave de la autostinidad es acéptate. Acéptate con todas tus virtudes y todos tus defectos, todos tus cuadros blancos y tus puntos negros. Y fíjate que me encanta esto, porque además muchas veces nos da miedo ponernos 10 en todo, porque después, otra vez, ¿no? O sea, entra la creencia esta limitante de y si me pongo 10 en todo, no me voy a volver una persona ególatra, insoportable, que no acepta que me puedo equivocar. Que ahí la gran diferencia es si es ese amor incondicional y esa valoración incondicional. Solo yo me valoro incondicional. Me pongo 10 y los demás les pongo 5 porque son bien brutos. Exacto, eso, eso me encanta. Sí, sí. Eso es a lo que me refería con el amor propio, comillas, comillas, malentendido, basado en el ego, que en el fondo es un disfraz de la baja autoestima. Yeah. Porque la manera en que me veo a mí es la manera en que voy a ver a los demás en el fondo. Entonces, eso lo único que es la prepotencia, es una baja autoestima, donde estoy queriendo compensar mi baja autoestima, tratando de convencerme a mí mismo y a los demás de que soy más valioso que los demás. Exacto. Pero cuando una persona que realmente se ama incondicionalmente, que realmente se, se quiere, que se acepta incondicionalmente, ¿eso que va a generar? Pues eso que estás generando dentro de ti, pues lo vas a compartir a los demás. Y vas a, esa valoración tuya propia, pues la vas a compartir y vas a valorar incondicionalmente a los demás. Y vas a amar incondicionalmente a los demás. Más allá de hacer negociaciones, más allá de decidir con quién me quedo con quién me quedo, con quién me junto, con quién no me junto. Entonces, ahí es donde eh, cuando realmente lo comprendemos, no es un... Primero me responsabilizo a mí, pero cuando me resuelvo a mí, entonces yo puedo compartir. Yo puedo compartir. ¿Y qué voy a compartir? Lo que yo soy. Le eh, decían a Jesús. ¿Por qué te juntas con las, las prostitutas y los cobradores de impuestos? decía es que yo doy lo que traigo en mis bolsas. Lo que traigo en mis bolsas es valoración incondicional, es amor incondicional. Eso es lo que yo doy. Entonces, ¿qué es lo que tú estás dando? Es fundamental para que cuando realmente generas y promueves y alimentas y te entrenas a, esta, a valorarte incondicionalmente por ser humano, pues a los demás los vas a valorar incondicionalmente por ser humano. Y si tienes aquí una visión espiritual del asunto y crees que todos somos yo como yo, que todos somos una expresión fantástica de la fuente, del ser, Exacto. de Dios, como le llames, Exacto. pues entonces todos lo somos. No solo yo, Exacto. todos sí. lo somos. No, ¿no? Todos. no es que, ay, no, sí, yo sí, tú no, ¿no? Entonces todos lo somos y entonces esa valoración incondicional pues genera esta primera dimensión importante. La segunda es la autoeficacia. La autoeficacia son los logros que sí me pueden ayudar a incrementar la autoestima porque hacen que cuente yo conmigo porque sé manejarme mejor a mí. No es que logré un puesto eh, atropellando, mintiendo eh, y, y matando, humillando, humillando a los demás. Eso Exacto. no me va a ayudar en la autoestima. De fondo, real, puedo ponerme la máscara que sí encontré y con la prepotencia como comentamos. Lo que sí son los logros internos. Exacto. Esa autoeficacia en este viaje del héroe que seamos que podemos hacer en la vida, y decir, claro, yo sé que puedo lidiar con cualquier circunstancia externa. Porque para empezar, sé que mi valoración no está en manos de nadie más, ni de lo que suceda, sino me la doy yo. Y eso va generando una, una sensación de eficacia. Sé manejar mejor mis pensamientos, sé manejar mejor mis emociones, sé manejar mejor, resolver mejor los problemas externos, me responsabilizo de mí, busco relaciones armónicas... Conforme voy subiendo en esa capacidad, pues entonces voy confiando en que puedo lidiar con lo que suceda. Y no importa si es una pandemia, no importa si es una nueva enfermedad del mono de lo que sea, no importa si hay una guerra, como Víctor Franklin, yo soy capaz de generar mi bienestar y de sentirme bien conmigo mismo porque me pongo el 10 de antemano. ¿Y qué importante es esto, amigo? O sea, hemos aprendido muchísimo el ¿Sí? día de hoy, ¿no? Estoy... Ahora bueno, <risa> sí que sin palabras, ¿no? Pero pero es real, o sea, esta parte donde hemos aprendido a poner la valoración en el otro, ahorita lo que decía Ricardo, a mí me ayudaba muchísimo a ver al otro ser humano con el mismo potencial, todos tenemos como diferentes circunstancias, diferentes educaciones, diferentes eh, de dónde venimos, pues de diferentes lugares, sin embargo, todos tenemos esta semilla de grandeza, y yo creo que es a lo que te referías en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos este valor ya por el simple hecho de ser humanos. Y eso es maravilloso cuando genuinamente te lo das a ti, genuino. O sea, no es de dientes para afuera, es decir, genuinamente valoro ser humano, valoro la vida. Pues claro, entonces puedes y tienes esta capacidad de decir, wow, o sea, valoro al otro. Y eso no implica, como bien decía Ricardo, que siempre tengas que estar de acuerdo con lo otro, ¿no? Ni de que... Ni, ni siquiera de que negocies o estés o convivas con lo otro, pero sí entiendes que desde su derecho y desde su lugar, él tiene tanto derecho y tanto lugar como lo tengo yo. Y eso me, me encanta. ¿no? Lore, repítenos los teléfonos para que puedan preguntar. Claro que sí, amigos. Y nos vayamos a cortar. El teléfono en cabina es el 275-5627, por si por ahí nos quieren hacer una llamadita. Lada sin costo, el 800-590-3000 o un mensajito o notita de voz al WhatsApp, 722-443-1600. Y también a todos nuestros amigos de las redes que están por ahí, mándenos un mensajito. ¿Qué opinan de la autoestima? ¿Si ¿Sí les está haciendo sentido todo esto? ¿Eh, ¿Pensaban que era lo mismo que amor propio? No sé, platícanos cuál es su experiencia en torno al tema. Y regresando al corte, vamos a preguntarle a Ricardo ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para ir aumentando mi autoestima de una manera muy práctica y muy sencilla? ¿Qué te parece? Vamos a corte y regresamos. Muchas gracias. Sí. Uy, qué temazo, ¿verdad? Qué una, tema, es uno de mis temas favoritos. Sí, es tema favorito. es tema sí favorito. la verdad es que... Quiero como que nos. Quiero, quiero que nos compartas un poquito de esta metodología de siete pasos. Porque además creo que, que la gente a veces somos muy de. O sea, dame la receta. O sea, dame la receta de decir, ¿cómo le hago para estoy en esta situación? Y cómo le hago para realmente sentirme mejor por esto y por el otro, ¿no? Entonces. A veces los conceptos son padrísimos, pero ahora yo creo que me digas, así es. ¿cómo, cómo, ¿cómo es que puedo crecer así? ¿Cómo puedo aumentar mi autoestima? ¿Cómo, ¿Cómo le puedo hacer para que no me importe la opinión de los demás? Así es. Porque qué importante es eso. O sea, a mí, cuando no me costó muchísimo trabajo soltar la opinión de los demás. Sí, me cuesta, claro. ¿no? porque todos los días es, proceso es un proceso. No, no puedes decir, exacto, no puedes decir, ah, ya me vale. No, siempre te importa alguien, ¿no? Siempre te importa algo, siempre te importa, no sé. Y, y a veces ponemos demasiado valor en eso y no nos vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para ir soltando todas esas cosas que no valen la pena? Sí, exactamente. Por eso voy a mencionar las tres claves Voy a repetir la primera, que es la primera que es acéptate incondicionalmente. Y además los voy a eh, invitar a, a los que me estén escuchando, quienes escriben en mis redes sociales, les voy a regalar mi taller ah, completo de las tres claves sí, es. para construir una autoestima sí, es. invulnerable. Me y donde hacemos ejercicios, es un taller en línea, eh, eh, están los videos, les doy acceso a los videos. Es un taller de tres horas. Hola amigos de Mexiquense Radio. Estamos aquí ya en nuestro tercer bloque... De verdad, qué rápido se está pasando el programa. Bueno, estamos aquí en Reinvención Total. Gracias a nuestros amigos que nos escuchan desde Metepec, Tejupilco, Tultitlán y Tlacomulco. A todos nuestros amigos de redes que siguen llegando aquí los saludos, aprovechando este, este momentito para saludarlos de regreso. Saludos a el, Elisa Rodríguez Abrajan, Arturo Velázquez, Laura Constantino, María Elena de la Rosa, Ari Díaz, Meli Jaramillo, Aaron Cortés también. Um, un saludo muy grande amigos um, Y también pues le repito otra vez una vez más los teléfonos en cabina Aquí para que nos echen una llamadita Es el 2 75 56 27, O al WhatsApp 722-443-1600 Bueno pues estamos con este tema tan interesante Y yo le comentaba a Ricardo que me encantaría que nos viera eh, claves y que nos diera de alguna manera formas de cómo aumentar nuestra autoestima, porque eso es muy importante. Y fíjate, tenemos aquí una de las preguntas, dice ¿Me cuesta mucho aumentar mi autoestima? ¿Me podrían dar tips para valorarme? Ya que me cuesta mucho valorarme, de María, de MTP. Muchas gracias, María. Pues sí, a ver, la primera clave es aceptate incondicionalmente. incondicionalmente ¿no? okay. Acéptate incondicionalmente. Claro, tú puedes tener un tema de peso y querer bajar de peso, pero si lo haces desde la aceptación, pues entonces lo haces desde el amor, no desde el autorrechazo. ¿no? Tú puedes eh, tener un. Eh, eh, no tienes trabajo. Ok, tú pues te aceptas y buscas trabajo, pero desde el amor, no desde el autorrechazo. Entonces la aceptación implica soltar el conflicto. Contar el Exacto, a ver Eso, amigas, para todas las que nos vemos En los espejos todas las mañanas Que seguro queremos bajar de peso ¿No? A ver, no es lo mismo Decir, bueno, a ver Pues sí, tengo unos kilitos de más Pero estoy haciendo lo que tengo que hacer Para, para llegar a donde quiero llegar Y no pararte frente al espejo Y decirte, eres una gorda, no vales nada Nadie te quiere Por eso nadie te quiere, por eso, ¿no? Es Así bien es. distinto Y eso nos lleva segunda, a la segunda clave es hermosísimo, es perdóname. Ay, sí. ¿Qué no sí. nos permite aceptarnos a nosotros mismos? La autocrítica, la autodevaluación. Dentro de todos nosotros hay una vocecita que le llamamos el imaginario en semiólogía. ¿no? que decimos el, el imaginario es policía, juez y verdugo de ti mismo y de los demás. Y en esta faceta donde es de ti mismo, nos estamos revisando, policiando constantemente, juzgando y condenando constantemente. Hasta más duro de lo que haces con los demás, ¿no? Te juzgas con una vara mucho más grande que con la que llegas a veces a juzgar al otro. Muchas veces. Entonces, por eso la segunda clave es perdón. Perdón. ¿no? El, la, el perdón es un, la comprensión, como decíamos hace rato, de que cometemos errores, de que somos humanos falibles. De que no somos perfectos en una visión limitada de la perfección. Somos perfectos en otra visión. En la visión como expresión de la fuente, como comentábamos, ¿no? de, de, de Dios, de, de, de, del universo. Eh, pero desde la perspectiva de perfeccionismo ¿no implica no cometer errores, pues claro que cometemos errores. Muchos, muchos. Entonces, es perdónate y suelta la culpa. Porque la culpa, que es el resultado de la autocondenación lleva al autocastigo. Y ese autocastigo me baja mi autoestima. Yo cuando me autodevalúo y cuando me autocastigo me bajo mi autoestima. Y entonces entro en ciclos viciosos donde hago algo como, como demás y, me, y, me, y como demasiado este, y luego me siento fatal y entonces me condeno y me autocastigo, pero inconscientemente a partir de ese autocastigo entonces vuelvo a, tra a comer demasiado y me mantengo yo en un ciclo de autocastigo Donde no puedo salir Entonces es, acéptate y perdónate Es tan bonito esa liberación De darme permiso, de perdonarme a mí mismo Que no implica Que no haga algo para promover Mi salud, para marcar un límite A una relación, para poder Buscar el trabajo no es, eso es El perdón es un proceso emocional Donde es el siguiente paso Para soltar el conflicto Para hacer las paces contigo mismo Para que tú te estés bien contigo ¿Acéptate? ¿Cómo sé perdón. cuando ya me perdoné? Bueno, es un proceso muy profundo, eh, una vez más, y, y, y los niveles absolutos y totales de perdón, pues es de los de, de, de grandes seres y grandes místicos, yo creo, ¿no? Eh, entonces, cuando ya no me reprocho, o en la medida en que me reprocho me, en, mi, en mi experiencia, por ejemplo, ¿no? Tal vez antes... Eh, eh, mi capacidad de perdón era uno y okay. hoy mi capacidad de perdón es nueve entonces es eh, poco a poco la cosa es practicarlo como comentaba eh, nuestra querida radio escucha eh, el tema es comentarlo cobra acércate implica cobra conciencia de tu autocrítico este pequeño autocrítico interno cállalo cállate ¿Qué ¿Qué es está importante? diciendo ese ¿Qué ese sé? esa vocecita qué te está diciendo que eres qué ¿O qué tienes que hacer? ¿Qué? Algo te está diciendo y como dice Ricardo, dile hoy no tienes permiso para hablar. <risa> yo hay veces que parezco loquita, yo no dejo hablar a mi mente a veces. Hoy mi mente, hoy tú no puedes hablar. No puedes hablar. Y la verdad es, es maravilloso. Te hablas a ti mismo y dices, wow Hoy no la dejé hablar. ¿No? Muy importante. Sí. Muy para esa autocrítica, para esa autodevaluación y practica aceptar. Y entonces, a ver, date cuenta y a ver, yo yo me acepto, simplemente repetir esto en tu mente, yo me acepto, buscando sentirlo, yo me acepto, yo me perdono, y la tercera clave, yo me amo, yo me amo, sí, yo me amo, y yo me amo de forma inteligente, de forma sabia, o sea, yo me amo no quiere decir que me voy a consentir el capricho que, que tenga en este momento, y que entonces me voy a ir a comprar un litro de helado de chocolate y me lo voy a comer en una sentada porque yo me amo y yo me lo merezco. Ese es un amor poco inteligente, que realmente no es un amor, es un capucho, es, es un impulso emocional por llenar un vacío, que cuando tienes el amor y lo creces, entonces ya no necesitas el helado de chocolate. Lo puedes disfrutar, pero ya no lo necesitas. La claro. dice, ¿cómo creo esa conciencia cuando me estoy autocastigando? Del 55, 18, 69, 31, 51. Gracias por comunicarte. La conciencia la vamos fortaleciendo conforme la practicamos. Entonces, pregúntate a lo largo del día, por ejemplo, en este momento, ¿cómo te sientes? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué te está... Y a lo largo del día de hoy en particular, que traes esto fresco, pregúntate, ¿cómo estoy? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo está mi autoestima en este instante? Porque es un problema eh, pero conforme lo vamos fortaleciendo, eh, la práctica va a ser el maestro. Y, y, y les voy a dar algunas... Eh, les voy a invitar a un taller gratuito a quien me escriba en las redes sociales para que puedan hacer los ejercicios. A ver, Ricardo, ¿dónde, ¿dónde te escribimos? Porque escúchame que esto está increíble. Nos están invitando a todos aquellos que le escriban a Ricardo en sus redes sociales. Los va a invitar gratuitamente... Cuéntanos, a este super taller, a un taller en línea, les vamos a dar el acceso a mi, mi taller en línea, uno de los favoritos, que eh, son las tres claves para construir una autoestima invulnerable y donde a lo largo de tres horas, con mucho más tiempo, eh, te guío en los videos para que hagas los ejercicios, para que te des el espacio, para que veas cómo puedes aplicar cada uno de, estos, de estas eh, tres claves y solo tienes que escríbeme, sígueme y escríbeme en cualquier red social como Ricardo de la Herrán, con H. Ricardo de la Herrán en Instagram, en Facebook, en, en YouTube, en cualquiera de ellos, escríbeme un mensaje directo, lo recibe mi equipo y te damos, eh, mándame tu correo a, a, a través de la red social y te mandamos con mucho gusto el acceso al taller de las de las tres claves, es un taller fantástico, lo han tomado cientos de personas y, y es uno de mis favoritos. Además de que te invitaré a un taller presencial que estaré dando próximamente. Regresan los talleres presenciales. Ay, es una bendición ah, eso. Es una bendición. Todos queremos, yo después de dos años reinicio mi ciclo de talleres presenciales, también viene la información en mis redes y este es tres claves para empoderarte y convertirte en el héroe de tu propia historia. Para que dejes de sentirte atrapado, dejes de ser la víctima, el sábado 18 de junio en la Ciudad de México. Eh, toda la información viene en las redes sociales. Y recomendación de un libro, bueno, pues, eh, eh, Nathaniel Branden, es el autor clásico y fundamental de, de la autoestima, que es, es muy importante. también también me gustó mucho Albert Ellis, que es eh, quien... Eh, el, el creador de la terapia racional emotiva que es uno de los lo que más uso, que más nos gusta y, y, y cualquier libro de ellos dos cualquier libro de ellos dos son, son libros eh, realmente importantes que es Nathaniel Branden Branden tal cual como se oye y Albert Ellis con doble L eh, y que fácilmente se puede encontrar Walter Rizzo es un autor muy popular que tiene también que toca, él es de la misma corriente que ellos dos y, y que yo, y, y toca el tema de, de la psicología cognitiva y mucho hacia las parejas y hacia diferentes formas, y, y eso también se, se consigue muy fácilmente. Buenísimo. Oye, pues me, me encanta, pues ahorita todos los, eh, los regalos que nos diste a todas las personas que nos están escuchando aquí a nuestro queridísimo Metepec, Tejupilco tu la comulco. Eh, ahí acuérdense amigos a quien le escriban para van a tener este curso gratuito y pues esto no, no se lo gana cualquiera. Entonces esta es una grandísima, grandísima oportunidad. Saludos a nuestros amigos de redes. Eh, y bueno, como que ya resumiendo, porque ya se está acabando el programa, de verdad siento que se pasó rapidísimo, ¿no? Eh, estaba, en algún momento mencionaste que la autoestima, bueno, es todo esto, ¿no? Abarca muchísimas cosas y esto es es de los pilares fundamentales de los seres humanos. O sea, al final una persona eh, pues sin autoestima o que basa su autoestima en lo que dicen los otros de sí mismo, bueno, de sí mismo, eh, pues va a tener una vida, pues puede ser destinada a ser infeliz o, o que va a ser fluctuante dependiendo de, pues, del humor del otro, ¿no? Si ese día le caíste bien o le caíste mal. Pero si depositamos ese valor en nosotros mismos, pues al final como que nos volvemos... Eh, pues ...pilotos de nuestro propio avión, ¿no? Entonces, sabemos o sea, hacia dónde vamos a ir. Héroes de tu propia historia. Me encanta, de Eres de tu propia historia. historia. Y, perdón, no, no, no, no te preocupes. Y, y creo que esta parte de, de tomar el control de nuestra vida... ...y de saber que nuestro valor va a seguir siendo el mismo. En este caso, que nos dijiste, un 10, un 1,000. El valor que ustedes quieran, amigos que nos están escuchando ahí... O sea, que, que el valor que nosotros nos pongamos va a seguir siendo el mismo, sin importar las condiciones externas. Eso me parece increíble. Y la verdad, las herramientas que nos compartiste, sumadas a algunas otras que les vamos a compartir ahí en redes, así que síganos en redes sociales ahí de Chris Steinman, de Mexiquense Radio también, amigos, para que ahí vamos a estar compartiendo tips de todas estas herramientas que nos pueden ayudar a tener una mejor autoestima. Antes de irnos, te quiero hacer una última pregunta, Ricardo. ¿Cuáles son las acciones que tengo que tener como así, que, que, que vea para evitar sentir que baja mi autoestima. O sea, ¿cuáles son las acciones que debo de estar muy pendiente para que mi autoestima no baje? La autocrítica. O sea, las tres claves es acéptate, perdónate y llámate Pero sobre todo la autocrítica. La autocrítica... Que eh, es lo que te, no te permite practicar estas tres claves. Obsérvala, porque todos tenemos esta voz autocrítica, pero no la escuchamos. Tenemos entre 60 y 80 mil pensamientos al día. Muchos de esos tienen un tono autocrítico. Entonces, obsérvate, practica esta herramienta fantástica de la autoobservación. Obsérvate y pregúntate qué estoy pensando en este momento. ¿Qué me estoy diciendo en este momento? Lo que me estoy diciendo, qué tono emocional tiene. Porque no es lo mismo reconocer un error desde una perspectiva objetiva. Amorosa. Amorosa. Ajá. O reconocer un error porque, ay, qué bruto soy. Entonces, sí. sobre todo ese tipo de frases, escúchala. Ay, qué bruto. Ay, qué tonto. Ay, qué, qué babosa. Pues ahí está, amigos, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, vamos a invitar de nuevo a Ricardo para que nos acompañe, nos vemos, nos vemos en el próximo programa, acuérdate que nadie sabe más de ti que tú de decir? ti, hoy se nos acabó el tiempo, nos vemos, que estén muy bien. Gracias, gracias, amigos. A todos. Gracias por conectarse. Qué buena hora. Todos los que nos gracias. mandaron saludos. Gracias, amigos de las redes. Me muy un grande. programa maravilloso. Sí. Creo que tenemos que repetir. Me quedé con muchísimas dudas. Y además, quiero hablar de semiología porque la verdad me encanta. Pero hay otra, ¿no? Tienes o sea, esta parte de la terapia emocional, Emocional, emotiva, que es parte de la psicología cognitiva justamente. De ay, y, amigos, nos, que, nos faltaron que estos, que gracias a Anet Barranza y a Graciela Paniagua que también nos mandaron saludos un abrazo muy grande desde aquí de Metepec. que estén bien, nos, nos vemos, vemos la, la próxima, próxima semana. semana y reinventate totalmente, valorándote incondicionalmente gracias Ricardo, gracias por estar aquí gracias por la invitación muchas gracias Okay. <laughs>